el del cato, Fijate. mirá que calidad de mojarra, para donde vos quieras. Vos querés para ensalado o tenés para el salado parra medianita para mira, lo que es salado Ya, Mirá, mirá, lo que sea. Sí. Mediana, mirá, para las encadenadas. mira mirá, todas mojarras, nada. Ni, ni, ni, ni bagrecito, ni, ni topero nada, nada, nada. Todo separado mal. Mirá, o sea, la mejor carnada de la ruta. la Bueno, aparte, mirá.

Aparte de tener las mojarras, ¿te faltó línea? Mira, ¿qué color querés? ¿Te gusta? Mira. Todos los tamaños, todas las formas. Perfecto. Y si te olvidaste algo, mirá, mirá. Es bueno, muchachos, nos vamos a pescar. Hoy nos vamos a chichir. La gorrita no puede faltar. ¿no? Día, hola compañero del Pescador TV para todo el mundo

Estamos recién entrando y bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vemos. Chau. Bueno, acá viene Juan.

Bueno, ahora me tocó a mí, ¿eh? vamos mejorando el tamaño. eh. Mira, lindo pescado, ¿eh? más de 30. ¿eh? Muy, bueno. Muy buen pescado, Chichis, va mejorando. Levantó un poquito de viento y la cosa va, va para mejor. En el kilómetro 143 de la Ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis.

Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, pesquero El Faro. Amigo del pescador, vamos a presentarle un surtido en lo que es de líneas y boyas para esta temporada de pejerrey que se viene y se viene con todo. Pues tenemos, por ejemplo, las tradicionales líneas de tres boyas, tramposas, en este caso es una boya balsa de la línea Surfish.

Bollas plásticas, súper livianas, económicas, muy rendidoras, Todos armados con material de primera línea. En este caso es el armado tradicional, directamente con un esmerillón. Para los que les guste una línea más corta y con bigotera, la opción de dos bollas más bigotera. Acá tenemos, por ejemplo, de poliuretano, bollas Missy, armada estilo tramposa, distinta combinación de colores y de tamaños.

También tenemos un gran surtido de lo que son boyas, boyas de madera balsa, boyas de poliuretano, boyas plásticas, toda la línea también de boyas Big Float, todos los modelitos. Esféricas, aceitunas, chupetona, cometa, lágrimas, todos los modelitos. En Rincón de Milver, Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.

www.freshear.com.ar o pasar por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal Podés pargarlo en 12 cuotas ahí vamos a mostrar hoy un rifle de la marca Beeman, Sí, este es en culata de madera realmente una culata muy muy linda el rifle es un rifle de nitro pistón

muy muy muy potente en calibre 5.5 ,5, que es calibre 22 este rifle está desarrollando unos 1000 pies por segundo como podéis observar, como dijimos también en el otro modelo no trae alce guión porque viene provisto con las guías para poder colocarle mira telescópica para poder aprovechar las bondades del rifle como un rifle muy potente lo podemos usar tanto como para tirar al blanco o para cazar más allá de los 50-60 metros la de goma, sí que absorbe un poco el retroceso del rifle

el seguro ahí adelante del gatillo. Como siempre envíos a todo el país. Todos los medios de pago. Muy bien, muy bien. Bien, ¿eh? Qué pescador, Juan, ¿eh? ¡Ah! Vamos, chichis.

Marísimo. Y bueno, ¿quién va a ser? Sigue pescando. Juan, Juan, Juan. Mirá, allá bien. A su forma, mirá. Mirá. Bien, bien. levantar un cachití, así lo vemos, le vimos la cara. Mirá, mirá, mira mirá. mira Espectacular. Bien, Espectacular. Juan, arriba. Y van un montón. Arriba, atrás, ¿sí? sí. Bueno, otro. Bueno, ahora me toca a mí. Mirá.

Hermoso pescado y seguimos pescando. Chao. Me ahí viene, viene. Ahí viene, viene el chino, Luis. Mirá, mirá, mirá. Ahí viene, muy bien. Esa, ah, fenomenal, fenomenal. Arriba, ahí van. Seguimos, chisis pescando. Muy bien, arriba ese pescado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Muy lindo. Bueno, acá viene Luis. Vamos, Luis.

Vamos Luis, mirá que lindo, mirá. Oh, bien, bien, bien. Seguimos pescando. A ver, mostráselo a la muchachada. A ver, a ver. Mostráselo a la muchachada, Chino. Buenísimo, buenísimo. Ah, bueno. bueno. Mirá, mirá, mirá, mirá. Chis, oh. chis. Mayo. Poco viento. Pero... Ya está. Sin trampa.

Chita, mano a mano, venga para acá. Bueno, bueno, bueno. Muy lindo pescado, che. Muy lindo pescado, eh. Che, che. Muy bueno. En Villa Consti

y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549 3364 59 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo

junto a este experimentado guía de pesca. En la Salada Grande de Madariaga pesca a los grandes matungos junto al guía José Vargas.

Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Gavi.

y espero que ustedes también lo puedan disfrutar, para del pescador. chao Bueno. Chino, ¿qué pasa? ¿Hay pejerrey ¿Hay, hay pique, hay pique. mira hay hay mira Hay pique, hay pique también. Hay de todo acá. Mirá. muy bien, muy bien. A ver, un poquito a la muchacha. Bien, bien, bien. Bien, felicitaciones. Sí. Vamos por más, ¿eh?

Esta está Juan y su línea mágica. ¡Vamos, Juan! bien mirá. Mirá, mirá, mirá, que esa Bien, Juan, bien, bien. hermoso! <ríe> mirá, mirá. Eh. ¡Vamos, Juan! <ríe> <ríe> ¡Arriba, Juan! ¡Esa! Impresionante la gente. Acá, en el Faro, espectacular día. Mucha gente.

hermoso pesquero, hermoso día.

Comunicate al teléfono 021-1541 80 559 o visita el Facebook Oscar Creo. Los grandes del Plata te esperan con este experimentado guía de pesca.

Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa.

En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe.

Estamos ya en el Parque de los Niños, ubicado entre Capital Federal y Vicente López. Este excelente lugar, muy agradable y con pesca de costa, como lo vemos aquí en las imágenes que nos envía nuestro amigo Isaac García, a quien le agradecemos este informe. Y bueno, arrancó la pesca de pejerrey y también están saliendo algunas boguitas, así que un pesquero gratuito para toda la familia muy cerca de Capital Federal.

Bien. Permiso, eh. Muy bien, Permiso, brisa. Brisa. Muy bien. Con file de pintudo. Sí. Muy bien. Esta con el primer me espeje. Brisa. Brisa. Brisa. Brisa. Brisa. Brisa. Brisa. de ¿eh? Brisa. Pues foto, brisa. Brisa. Brisa.

¿Cómo, manito, <risa> ¿Te olvidaste? <risa> Mira como le siento ahí como... Un poquito para la revancha, se había escapado recién.